Bueno, en nuestra galaxia hay regiones muy frías y muy densas y llenas de moléculas que se llaman nubes moleculares y dentro de estas nubes hay núcleos aún más fríos y aún más densos que permiten que todo ese material colapse gravitacionalmente hacia el centro. Y es en estas regiones que tú tienes un montón de estrellas formándose más o menos simultáneamente. Estrellas de distinta masa eh, a lo largo de distintas regiones de la nube. Entonces al inicio no se llaman realmente estrellas, se llaman protoestrellas y son como la parte inicial de la formación y la vida de una estrella. Y una vez que la temperatura logra ser suficientemente elevada para poder lograr la fusión de hidrógeno a helio, que son los elementos, el hidrógeno es el elemento que está dentro de la estrella y que es el combustible de la estrella. Y estos dos elementos son los más abundantes en todo el universo. Y es de, a partir de este material que tú formas una estrella. La definición de la vida de una estrella para un astrónomo es mientras dentro del de centro de la estrella, en su núcleo, tú estés fusionando hidrógeno en helio. Y esa fusión de átomos de hidrógeno que se convierten en helio es lo que produce la energía y lo que produce el brillo de todas las estrellas, incluyendo el Sol. Entonces, mientras tú tengas combustible, tú estás vivo. Así definimos la vida de una estrella. Y el tiempo entonces que pasa quemando este combustible de hidrógeno eh, es distinto para estrellas de distinta masa. Una estrella como el Sol va a vivir eh, su vida de aproximadamente 10.000, 12.000 millones de años fusionando hidrógeno en helio en su núcleo, mientras que una estrella 20, 30 veces más masiva que el Sol vive una fracción mucho, mucho menor, 3.000 veces menor la vida de una estrella más masiva que la comparada con el sol. Es como si compararas la vida de alguien que vivió 100 años con la vida de alguien que logró hacer toda su vida pero solo en dos semanas. Esa es como la comparación. Entonces el factor más importante es cuán masiva sea una estrella. Una estrella de aún masa más baja que el sol va a vivir una vida aún más larga que el sol. Y es porque la presión y la densidad Dentro de una de estas estrellas grandes que tiene un montón de material apretándolo, hace que la temperatura sea también aún más alta. Y al ser la temperatura más alta, la tasa a la que tú fusionas este combustible es aún más, más, más rápida. En cambio, en una estrella de menos masa, la temperatura y la presión entonces es mucho menor y entonces puedes quemar este combustible de manera gradual. Bueno, en realidad existe una multitud de tipos de estrellas. Hay estrellas chicas de un radio mucho, mucho menor al Sol, una fracción del tamaño del Sol, mientras que hay estrellas mucho más grandes que el Sol, cientos de miles de veces más grandes que el Sol. También hay estrellas eh, de muy baja masa y de muy alta masa, estrellas brillantes, estrellas débiles, eh, estrellas de distinta composición química donde las trazas de elementos más pesados que el hidrógeno y helio son distintas en estas estrellas. A nosotros los astrónomos nos gusta clasificarla en base a su espectro, que es la descomposición de la luz en distintos colores. Y clasificadas de acuerdo a su espectro, eh, podemos ordenarlas de una manera que nos permite saber la temperatura de cada una de esas estrellas directamente, solo sabiendo su tipo. Por el otro lado, hay formas de clasificarla de acuerdo a su luminosidad y su tamaño o temperatura y eso también nos permite clasificarla en las clasificaciones más conocidas. Estrellas que están quemando hidrógeno a helio en su núcleo, estrellas de secuencia principal, ese es un tipo. Están las estrellas que están eh, evolucionando a otra fase, las gigantes y supergigantes rojas que tienen tamaños de miles de radios solares eh, pero que son mucho más frías que el Sol, por ejemplo. Eh, están las estrellas después de toda la evolución, eh, le, que le llamamos enanas blancas. Están las estrellas que todavía no alcanzan a llegar a la fusión debido a su baja masa, y son las enanas marrones. Y también tenemos las estrellas muy jóvenes, que todavía no llegan a eh, la secuencia principal, que le llamamos eh, protoestrella. Así que hay un, real, realmente hay un sinfín de tipos de estrellas. La, la muerte de las estrellas depende principalmente de su vida y su vida depende de la masa inicial que tenían. Entonces estrellas de baja masa realmente no tienen una muerte muy espectacular. Ellas terminan de fusionar hidrógeno en helio en su núcleo y una vez que ocurre esto, el núcleo interior no puede mantenerse produciendo radiación. Entonces el núcleo de la estrella termina eh, colapsando un poco y el resto de la estrella se expande. Y estas son las eh, conocidas como gigantes rojas. En la evolución estelar, tú puedes seguir quemando elementos más pesados y haciendo la fusión de hidrógeno en helio, después de helio en elementos más pesados, hasta llegar al carbono. Y en general las estrellas de baja masa solo llegan hasta el carbono. Ahora es una estrella de alta masa, una estrella así puede llegar a fusionar hasta el hierro. O sea, hacer la fusión de distintos elementos hasta llegar a ese. Pero el problema es que el hierro no entrega energía cuando hace fusión. Y lo que termina ocurriendo es que la estrella no puede soportar el hecho de no producir energía y termina ocurriendo este colapso hacia el interior y una onda de choque, de rebote, que despedaza la estrella y tienes una supernova. Entonces las estrellas de baja masa tienen esta muerte a través de la fase de gigante roja y se terminan convirtiendo en una enana blanca, mientras que las estrellas muy masivas tienen esta fase de explosión en supernova y terminan con un remanente que puede ser una estrella de neutrones o incluso un agujero negro.